Muy buenas noches, bienvenidos un día más al canal. Y bueno, decía Albert Einstein que la educación es lo que queda después de olvidar lo que se ha aprendido en la escuela. Y a ver, no es que sea del todo cierto, no es que esté del todo de acuerdo, pero sí que es cierto que eh, la experiencia en base a conocimiento que obtienes posterior o posgrado, vale, eh, no tiene absolutamente nada que ver con lo que realmente te enseñan. Además, que mmm, normalmente para mal... Eh, cada vez se obvian más cosas a la hora de enseñar. Y es una pena eh, que cosas que ya nos tenían que haber enseñado en su día. Jodo. Ahora sigan desapareciendo y cada vez más. Es decir, no es por um, decir que los chavales tienen traumas porque no aprueban. Que es, no, que no, que no, que no, que no. Que esa es la excusa que le ponen a las mamás, que se ponen sensibleras y a muchos papás, de que su hijo es un campeón. ¿Vale? Eh pero la realidad es que lo que necesitan es gente que no tenga la Iba a decir una barbaridad. Que no se va a hacer lado con un canuto. ¿Vale? Eso es lo que les hace falta. Y como va por ciclos, pues ahora toca el ciclo de reducir el número de gente. Eh, España es uno de los países que más gente termina una, una carrera. Pero luego es de los países que esa gente que tenía una carrera no tiene puesto de trabajo porque nuestro, nuestra economía se basa en ciertos servicios que no son los que se estudian entonces si además nuestros políticos nos quieren cada vez menos sabios o resabiados pues es el cóctel ideal para que que puede salir mal <ríe> Pues no lo sé, pero de verdad que es una pena que hay ya tantas enseñanzas que, que nos enseñen. Bueno, decía Kettering que las oportunidades del hombre están limitadas solo por su imaginación. Y esto, aunque suene una utopía, ¿no? Es que es verdad. ¿Cuántos grandes hombres y mujeres a lo largo de la historia han imaginado cosas que han proyectado y al final han llegado al éxito con ellas? Evidentemente por el camino han caído otros que no han llegado, ¿vale? Porque muchas veces la vida es demasiado corta para muchas cosas que queremos hacer. Y esto es cierto. Siempre pensamos, nada, queda tiempo, queda tiempo. Pero al final el tiempo se consume y además a medida que vas creciendo a una velocidad mayor. Y es lo único que es nuestro, lo único que de verdad no te quitan. Es tu tiempo, es tu vida. ...ayer estuve escuchando... Un, ...era un audio... Era un, no, ...no recuerdo qué era... no ...y era de alguien que... que no, no, ...no recuerdo ahora mismo cuál era... ¿vale? ...pero venía a decir que... Eh, ...pues un, un hombre que está, vivía en la costa asturiana... ...tranquilamente... ...y venía un turista americano y le preguntaba... ...qué eh, hace él a lo largo del día... ...y me decía, pues mira, yo por la mañana... Me levanto temprano, doy un paseo y voy a pescar. Pesco tres horas al día. Eh, una vez que he terminado de pescar, mmm, voy a casa, mmm, doy un paseo con mi mujer y comemos. Después de comer, me echo la siesta. Y después de echarme la siesta, pues me voy al bar con unos amigos, juego una partidita y luego vuelvo a casa con mi mujer y nos damos otro paseito. Después cenamos tranquilamente, nos ponemos una película me voy a dormir y los días que puedo, pues eh, estoy con mis nietos, con mis nietas disfrutando un poquito eh, de la vida. Ostras. Y le dice el, el turista americano, le dice, oye, ¿y por qué no uh, en vez de pescar tres horas al día, pescas seis? Y dice, ¿y para qué? Dice, hombre, porque eh, si ahora te va bien, pescando el doble, pues posiblemente puedas salir hay una, la, un, un huequecito en tu lonja vender un poquito más y prosperar me dice, ¿y para qué? dice, hombre, porque luego con el tiempo, si te compras un barco más grande, podrás tener más y a lo mejor hasta distribuir pescado en todo el norte dice, ¿y para qué? hombre, porque una vez que te pones a distribuir el pescado en todo el norte, al final tu flota va creciendo, va creciendo y puedes exportar a toda la Unión Europea y le vuelve a preguntar, hombre, dice, ¿Y para qué? Hombre, pues porque al final llegas y le vendes el pescado a Estados Unidos. Tú imagínate lo que es eso, una multinacional. Y le dice el hombre, ¿y para qué? Claro, y al final la conclusión es, pues que después de estar toda tu puta vida trabajando, partiendo de la crisma, durante 50 años, después de todo eso, llegues y tengas la posibilidad de vivir en un pueblecito de Asturias, salir tres horas a pescar, echarte la asista con tu mujer, disfrutar de tus nietos cuando vienen, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, la misma vida que ya llevas. Es una puta locura, pero es que es así. Es que es así. ¿Pero qué es lo importante de todo esto? No es eh, si prosperas, si no prosperas, ¿no? Sino que este señor ya vivía como quería vivir. Entonces, ¿qué le va a enseñar cualquiera? Si a vivo como quiero. En fin, moraleja. Disfruta de lo que tienes y haz lo que realmente quieres hacer. Está donde realmente quieres estar y pelea por ello. Que seguro que lo consigues. Comenzamos. ¡Únete a la mejor comunidad de criptomonedas! Pues eso, únete a la mejor comunidad de criptomonedas Y se si lo dice mi niña, será para algo Tenéis por ahí el canal de Discord Y si queréis eh, apoyar un poquito más al canal De vez en cuando tener algún vídeo extra Y alguna cosita más Una super mega comunidad espectacular eh, En calidad humana y en calidad técnica Pues podéis haceros miembros del canal O... ...por la web, entrar en el canal VIP... ...eso ya cada uno... ...bueno, eh, Bitcoin, ¿qué pasa? ...fijaros que están cayendo como moscas... ...están cayendo como moscas... Eh, ...fondos, exchange, eh, todo, ¿no? ...y mucha gente me está diciendo... ...ostras, que no, ¿dónde hago futuros ahora? ...porque, primero, en eh, muchos tengo limitado el apalancamiento... ...en otros no me fío... Eh, ...otros los veo un poco tal... Eh, otros encima pues, pues pues están hay gente que pues que cara a hacienda o cara a, a lo que sea a su propia intimidad no eh, pues oye prefiere otras jurisdicciones a ver hay un exchange eh, que todo lo que están pasando estos ahora ya es un superviviente de años atrás en el cual puedes hacer futuros en el cual puedes hacer spot eh, ya ha pasado ya la sigla de ha puteado. o sea decir todo eso ya ha pasado. Ya ha pasado. Es igual que, ¿dónde narices llevo mis fondos uno que sea fiable y que no sea Binance? Kraken. Kraken, tan sencillo como eso. Fácil, de verdad, fácil. Y para futuros, para futuros, porque en Kraken te van a decir que no, que tal, que claro, pues la Unión Europea y todo este rollo. Bitmex. Bitmex. Más años que la Caracuca, era el exchange de futuros por excelencia, hasta que Binance pues, empezó a hacer lo de las suyas. ¿Vale? Entonces, eh, os dejo aquí debajo los links. Evidentemente, como siempre, son links de referidos. Y evidentemente, como siempre, tener en cuenta que estáis en un mercado que es muy volátil, en el cual se puede perder mucho dinero, pero, pero, que por contra, pues también te puede dar satisfacciones. Pero, de verdad, eh, formaros e informaros, porque mmm, es un mercado complicado y, y, y te puede hacer eh, de las suyas vale esto es una realidad y creo que muchos la habéis vivido eh, tener en cuenta una cosa si estáis en el mercado cripto sois vuestro propio blanco y debéis ser vuestro propio blanco el que busque la comodidad de bah, lo pongo aquí no pasa nada lo pongo allí no pasa nada eh, se va a encontrar con un mundo un poquito más complicado de lo que parece pero si tú tienes tus claves privadas tú eres el dueño de tu dinero en estos días se ha preguntado, bueno, hijo de ¿y ledger, ¿no se irá a la mierda ledger? Porque había, había hay unas, unas lenguas diciendo que FTX está en ledger, no tiene nada que ver. Pero bueno, eh, lo que tú tengas en el ledger está en, en la blockchain, no está en el ledger, o sea, no está dentro del aparato, es igual que lo que tengas eh, tú, por ejemplo, de Bitcoin, en la chapita de material Bitcoin, que es genial, eh, está en la blockchain, no está en esa chapita. Mientras la blockchain de Bitcoin siga funcionando, ese dinero está ahí. Ah, y es tuyo, porque tú eres la, el único dueño de las claves privadas. Ahora eres tu banco. Eres tu banco. Y tienes que ser responsable de las claves. Nada más. Es, es sencillo y a la vez complicado. <ríe> en fin. Bueno, Bitcoin eh, está en un punto... Vamos a, vamos a extender este canal paralelo. Vamos a llevárnoslo por aquí, ¿vale? ¿Por qué? Porque como está jugando con el 50% del canal, vamos a ver si somos capaces de pasarlo. Eh, vamos a verlo aquí, ¿vale? Porque, bueno, está un poquito... Mmm, aunque aquí tenemos este TP, que ha sido una zona de soporte interesante, ¿vale? Y, bueno, tocó casi la otra vez arriba, otra vez arriba... Estamos en la parte superior intentando, con el 50% del canal que hemos llevado eh, descendente a dos en cuatro horas... Durante un tiempo, eh, bueno, pues eh, la pinta que tiene es de caída, banderita, caída, ¿vale? Vuelvo a repetir, para mí eh, 14.400 aproximadamente por debajo, pero eh, sería muy interesante romper al alza y va a depender mucho de lo que pase esta noche y mañana, porque... ¿Por qué? Pues porque está pasando algo que es interesante, yo creo, ¿vale? Eh, porque, bueno, tiene que confirmarlo en cuatro horas. Veis que el camino en cuatro horas ha sido tortuoso y está llegando, intentando acercarse a la zona de 50, pero ¿qué pasa en una hora? ¿Vale? Pues que esa zona de 50 sí que la hemos pasado. Nos hemos apoyado en ella y estamos rebotando de ella, ¿vale? En esta velita que tenemos ahora. Pero tendríamos que romper estas dos zonas que hemos parado una vez, dos veces. O sea que nos haga un charco y nos vengamos otra vez a los 16.400. Hay que intentar romperla y romper este 50% del canal que veis que a lo largo aquí, bueno, pues nos apoyamos una vez, nos apoyamos, lo hemos perdido, testeamos, no podemos, testeamos, no podemos, testeamos, no podemos, ¿vale? Pues a ver si vamos a testear y no poder. Esperemos que, que sea positivo. No hay que mirarlo todo mmm, siempre negativo. Aunque sí que hay que ser realistas. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, con el SP500? Pues ayer lo, lo estábamos viendo, ¿vale? La zona de apoyo en la que teníamos que llegar, justo, clavadito, ha llegado, pim, pan, rebote, toma la casitos. Y aunque esta vela es un poquito chunga, le queda una hora y 14 todavía para cerrar. Vamos a ver qué tal. Si lo vemos desde la perspectiva de una hora, vemos perfectamente cómo se nos ha venido a la zona que teníamos marcada, pero, ¿vale? ¡Ey! La media de 200 le está haciendo de momento de... Vamos a ver si hacemos algo. Ahora, importante, a ver si mañana se viene a la zona de eh, 3.975 con la media de 100. Eh, sería lo ideal, ¿vale? Pero bueno, de momento estamos tentando a la EMA 20, que de que la perdimos aquí la hemos tentado una vez, hemos caído, la hemos tentado dos veces, hemos caído... ...tercera, cuarta solo ir a la vencida... ...y a ver si nos vamos a la de 50, 100... ...que están ahí bastante unidas... Eh, ...y es capaz de llegar... Eh, importante que... ...justo con el apoyo en la zona de soporte... ...ha llegado el apoyo a la zona... ...de... Eh, de sobreventa... ...y esto es súper importante... ...fijaros cómo desde que la pasó... ...que hizo ese máximo... ...sobrecompra... ...hemos estado bajando, bajando, bajando, bajando, bajando... bajando. ...sobreventa... ...exactamente en el mismo punto esto es alcista vale. esto es alcista por su parte bitcoin tiene otra connotación alcista importante quizás no inmediata pero vamos a verla primero vamos a ver la banderita que estamos haciendo en cuatro horas vale eh, si nos vamos si nos atamos, vamos a ir a, a los cuerpos por un lado vale yo tiro cuerpos cuerpos de momento no hemos roto ni arriba ni abajo Estamos ahí jugueteando. Eh, si nos vamos a las... A las... Aquí. Si hacemos así, venga, puro y duro, inclusive desde aquí arriba. ¿Vale? Puro y duro. Toque, toque, toque, estaríamos rompiendo. ¿Vale? Pero bueno, vamos a anochar echar las campanas al vuelo y vamos a irnos más a los cuerpos. Por la, por la parte inferior, eh, si aquí tengo una zona mínima, toque, toque... ¿Vale? Pues tengo aquí un margen, un hueco en el cual pues, puede bajar en un momento a una mecha, y subir, pero vamos, lo ideal es no romper ese triángulo. Eh, triángulo o triángulo? Triángulo. <ríe> eh, romperlo al alza, ¿vale? Intentar romper al alza y pasar esta zona, que tenemos este toque, este toque, este toque de los 1750 aproximadamente. Romper al alza. Eh, sería interesante y sería oye, algo bastante bueno. Eh, en cuanto a, a esa parte que tenemos más positiva, y sigue siendo más positiva, ¿por qué? Porque se acentúa, se acentúa el que, la divergencia que tenemos, Les recordad que las divergencias estamos a cierres, ¿vale? ¿Por qué? Porque la, la divergencia, esta divergencia la vamos a medir con dos cosas. ¿Con qué? Por un lado, RSI, ¿vale? Alcista. Por otro lado, volumen alcista. Ahora, como esto es Binance y ha pasado pues, que ha habido una recogida grande, enorme de clientes y bueno, más movimiento y hay mucho movimiento en Binance, esto quiero comprobarlo con qué? Con el índice de Bitcoin. Vamos a quitar aquí, vamos a quitar aquí y vamos a quitar aquí para no tener tanta, bastante basura tengo ya para la gráfica que la voy dejando. Vamos a ir al BLX. ¿Qué tenemos en el BLX? ¿Vale? Este es el índice de Bitcoin que bueno, solamente nos deja ver diario hacia arriba, no nos deja ver en un horario más pequeño y hasta mañana no se actualiza, se actualiza cada vez que cierra el día. vale Pero pero vamos a ver cuál es la realidad. La realidad es que aquí tenemos caída, la realidad es que aquí tenemos subida y la realidad, a pesar de que aquí ha caído un poquito, es que aquí también tenemos ...todo este índice subiendo, bueno, aquí tenemos otra subida de volumen, aunque tenemos aquí un pequeño hueco. O Sería interesante que esta semana que tiene que cerrar el domingo, sea un poquito más alta, ¿vale? Como mínimo como esta semana, y yo creo que sí lo va a lograr. Entonces nos, nos seguiría dando la razón en cuanto a divergencias positivas en el eh, plazo semanal, que es súper importante mucho más importante que el diario, mucho más importante que el horario en el cual estamos muchas veces obcecados o en las cuatro horas. Tenemos que ampliar esa, esa visión, ¿no? Aunque muchas veces eso nos quedamos con el zoom puesto ahí y ya no salimos. Y hay que verlo un poco desde, desde otra perspectiva. A pesar de los pesares, Bitcoin subiendo un 0,18%, eh, ¡Ostras, muy bien! Mira, joder, mira, ¿cómo me dices? ¡Muy bien! Pues te digo, muy bien, por la sencilla razón de que con la que está cayendo ...que esté aguantando estos precios... ...no es normal... ...no es normal... ...¿qué pasa? ...que además... ...CZ muy inteligentemente... ...holdear, holdear, holdear... ...¿para qué? para que no se suelte... ...a pesar de eso, antes de que... ...CZ lo dijera... ...el poseedor de Bitcoin no ha vendido ese Bitcoin... ...no lo quiere soltar... ...eso es muy bueno... ...sí que es cierto que de la circulación real... Eh, cada vez hay menos Bitcoin, con lo cual también se puede manejar más el precio y en un momento dado generar terror para que la gente, inclusive algunos holders, suelten. Pero eso ya va a depender de cada uno. ¿Tú que eres? Mano blanda, mano dura, manita. Bueno, ya que estamos aquí, manita arriba, ¿no? Me dicen por ahí. Bueno, dame un like, dame un like, regálame un like. Bien, eh, esto en cuanto a Bitcoin, en cuanto a Ethereum, pues bueno, pues iba un día un poquito más rojito y se ha comportado peor que Bitcoin. Eh, aunque bueno, se ha venido también a descansar, veis aquí el 50% del canal, esto yo creo que tiene que, que llegar a él otra vez, y a ver si se recompone el total market. Bueno, pues ha sufrido un poquito, no demasiado, y la dominancia de Bitcoin ¡boom! disparada. Cuando baja la confianza en el mercado, baja la confianza en las altcoins, y es normal, eh, la, sube mucho la dominancia de Bitcoin. Hoy, eh, pues está subiendo un, un trocito interesante medio punto, ¿qué pasa? pues que habrá altcoins que estén sufriendo bastante y esto, pues bueno, pues es bastante eh, lógico, lógico, porque claro, la confianza en el mercado baja pues altcoins, igual bueno, Chile está haciéndolo bien ya, ya, ya decíamos, ¿no? que con el tema del mundial es lógico eh, bueno, FTT es Tarron sigue rondando ahí los 2 dólares, es increíble, ¿eh? es increíble que siga eso así, pero bueno, cosas peores vivos con Luna. Eh, tenemos bastante sufrimiento en las altcoins y en el lado positivo, que también hay que, hay que verlo, hay que intentar enfocarse a ello, aparte de, bueno, de los chili, tenemos pues Bit, Neblio, un 20%, súper guay, genial, vamos a ver qué pasa cuando lleguen a esta zona de la ema 20 con la media de 100. Eh, Badger un 7.93 después de ir pedazo de caída, pues bueno, intentando, ahí, Litecoin, Litecoin no se ha comportado nada mal, nada mal, a pesar de estar en una zona en la que, bueno, pues está lateralizando bastante con muchas altcoins, pero es de las que yo digo que no han perdido el mínimo anterior, ¿vale? Esto es muy positivo, mucho más de lo que cabría esperar, dadas las circunstancias, ¿vale? velas eh, de la hashgraph por aquí vale que esta sí que ha perdido veis el mínimo anterior si sí lo ha perdido cava eh, también el mínimo anterior si sí lo ha perdido ripple el mínimo anterior no lo ha perdido vale toca aquí toca aquí no lo ha perdido y bueno pues está queriendo ir otra vez a por la media de 200 y empezar a hacer una remontada uh, link el mínimo anterior no lo ha perdido, por poco, pero no lo ha perdido. Los Axis, el mínimo anterior lo tenían fulminado, ¿vale? Bastante fulminado. Casi, casi se nos vino este día a la zona que tenemos de soporte en 342, que hace no mucho la gente me decía, cómo se va a ir a por esa zona? Pues, pues, pues ahí está, ¿vale? Porque es una zona histórica. Ahí lo... Es que no funciona el análisis técnico, pues ahí está. Eh... A being... Bueno, con, el... con el Ethereum no con bueno, Ethereum no, no está interesante. Los cortos de Bitcoin siguen poquito a poco su caminito hacia la parte superior del canal. Fijaros, ¿vale? Después de este, esta recogida retroceso, pues bueno, siguen a la carga, poquito a poquito. Eh, que ya vayan despacito es interesante, es, es bueno. Porque, claro, llegan a un punto en que se agote el movimiento, empiecen a caer, la gente empieza a soltar esos cortos y, bueno, pues nos empecemos a hinchar de largos. Cadena. Igual, ha perdido el mínimo anterior, pero cadena está igual. Es una zona de soporte interesante. Y así suma y sigue un montón de ellas. Yo me fijaría bastante, ¿vale? Por potencial, eh, a las que no han perdido el mínimo anterior, por fortaleza. Y a las que están llegando a soportes históricos, ¿vale? También porque están llegando a zonas, bueno, pues que en su momento han sido resistencia. Le pasa a Estela, ¿vale? Aquí fue un apoyo, resistencia, resistencia, resistencia, resistencia. La paso, vuelvo a esa resistencia y me voy to the moon. Pues justo estoy llegando a esa zona apoyándome en ella. Son zonas históricas que, bueno, que normalmente hace que desde ahí salgamos con, una, con un muy buen margen para empezar a, a trabajar. ¿Qué pasa, por ejemplo, con Stellar? Bueno, a pues mí ya sabéis que me gusta porque es rápida, es muy, muy, muy fiable y bueno, pues va bastante bien. Eh, el mínimo que ha hecho han sido de un 89%. Eh, joder, ¿y ¿puede bajar más? Pues claro. Pues claro, ¿vale? entonces eh, yo creo que en torno a los noventa y tantos por ciento eh, los tenemos que ver en la mayoría, no en todas, se ¿eh? no tiene por qué darse en todas. ave mínimo anterior no lo ha perdido, vale, eso está muy bien. EOS el mínimo anterior está, ahí, lo perdió, vale, y OTA el mínimo anterior sí lo ha perdido, eso no quiere decir que no tenga potencial, pero no tiene tanta fuerza. Monero, el mínimo anterior no lo ha perdido ni de coña además es de las que tienen más diferencia entre un mínimo y otro por algo será, ya cada uno que tome sus propias decisiones y por ejemplo, SIS, vamos a verla que me la habéis pedido hace, hace poco me la pidió alguien y se me olvidó analizarla pero bueno, poco tiene que analizar pero sí que es cierto que sí que por no mucho pero sí que perdió el mínimo relativo anterior eh, SIS, insisto y digo lo de siempre a mí me gusta más SIS contra el Bitcoin no, es de las pocas de las pocas que, que me habréis visto que yo trae de contra Bitcoin y sí es una de ellas ¿vale? en fin, no me voy a enrollar más porque bueno está el mercado como sigue estando y mientras no tengamos un movimiento que nos diga algo interesante mmm, no tiene sentido el, el estar RQR y RQR solamente que tengáis mucha paciencia eh, que estudiéis muy bien los movimientos de, de mercado y sobre todo el movimiento de vuestro dinero que lo tengáis muy controlado y siempre muy dividido, no tengáis todos esos huevitos ¿no? dentro de esa misma cesta porque al final pasa lo que le ha pasado a mucha gente con FTX que sí que es muy cómodo, pero mmm, no es lo que yo os he enseñado. Para eso os mando a una escuela privada, ¡Cachi en 10, no puede ser. En fin, chicos y chicas, como digo siempre invertir con mucha cautela, guardar liquidez para cuando vengan estas oportunidades y que la paciencia os acompañe que todavía nos queda tela marinera. Chao, chao. Thank you.